Es en el submundo de la NET donde se esconde el verdadero tesoro de Night City. Toda la información de la gente, dinero de bancos, acceso a lugares, control sobre mecanismos y muchas otras cosas más. Pero no mucha gente se atreve a entrenarse como NETRUNNER, ya que no es seguro. Ahí adentro, hay más que gente disparándote. Ahí adentro, hay demonios.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 Debido a que en Cyberpunk está todo conectado a la net, el mundo virtual es otro flanco que hay que proteger y atacar Para eso tenemos el rol conocido como Net Runners. Son hackers preparados para asistir al grupo en todo lo relacionado con la net Usar la net es algo muy común, esto quiere decir que cualquier personaje o NPC puede hacer al menos algo en ella Pero los runners tienen la capacidad en cuanto a variedad y cantidad de acciones Su habilidad de rol e interfase les permite tomar múltiples acciones de la net en un mismo turno Debido a cómo está escrita y desarrollada la NET, hay que tomar precauciones. El problema principal de los runners es que para hacer cualquier cosa relacionada con la NET, tenés que estar cerca de un punto de acceso. Si quieres ayudar a tu equipo hackeando unas cámaras de seguridad de un edificio, vas a necesitar encontrar un punto de acceso en el edificio para poder entrar a lo que se conoce como la arquitectura de la NET de ese edificio. Esta es la parte más importante del trabajo del runner. Si no encuentra un punto de acceso, va a estar muy limitado en lo que puede hacer Por suerte, no va a ser el único buscando y el grupo también va a estar ahí Para usar las acciones de la NET necesitamos un Cybertech. Básicamente una tablet poderosa que nos permite llevar diferentes tipos de programas Desde virus, hasta algunos para escondernos En general, vamos a estar corriendo estos programas en los encuentros o en los momentos que sean necesarios con las acciones, vamos a ir activando y desactivando los programas que en esencia van a ser las armas, armaduras y objetos varios de los Netrunners Las acciones se resuelven bien simple Tus rangos de interfase, más un de 10 contra la dificultad establecida Ahora, el tema de los combates con programas es otra cosa Esta es la parte más parecida a la magia que hay dentro de Cyberpunk Los programas se separan en cuatro tipos Ataque, Defensa, Boosters y Black eyes. En las tablas vamos a ver que comparten las mismas características Algunas son para atacar, otras dan defensa, la que importa es la RES Un programa con RES 0 queda inutilizado Pero hay algunos directamente que tienen RES 0 Y suelen ser los programas de ataque, que una vez que se usan, se apagan Pero se pueden volver a activar usando la acción de activar programas otra vez Por ejemplo, si queremos usar un programa para atacar, podemos usar uno llamado ESPADA en el cual aparece una espada virtual en la mano de un runner para atacar a lo que sea o también podemos usar el Vanhammer. la tirada sigue el mismo hilo que todo el juego interfase más el ataque del programa más un de 10 contra la interfaz del objetivo más su de 10 cada uno de estos programas va a tener efectos específicos y se usan en general todos iguales los más diferentes son los Black Eyes que son programas muy poderosos que pueden romper todo estos tienen otras clases antipersonal antiprograma y demonios en general comparten esto de que son peligrosos y tienen nombres tipo dragón, liche o kraken y sus efectos son cosas como la velocidad de nerrar en errar el enemigo se reduce en un D6 por la próxima hora Acaba aclarar que estos peligros solo los va a ver el runner. No hay forma de que los demás del grupo participen de este combate a menos que logren meterse en la net o sacar al runner de ahí. Excepto los demonios. Estos son programas inteligentes que pueden utilizar cosas fuera de la net para dispararle al grupo, como una torreta o soltar el cable del ascensor. Ojo con esos. Las complejidades de enfrentarse en la net pueden afectar directamente el cerebro de los runners. Casi todo el daño que van a encontrar en estas tablas es psíquico. Con algunas excepciones que pueden afectar o al cibernet o lastiman físicamente al RAM. Tampoco es seguro desenchufarse de la net así nomás. Hacerlo te puede aplicar un montón de efectos feos que te pueden complicar mucho. Es como cuando conectas un USB a la PC. Es mejor tomarse un segundo más para sacarlo de manera segura. All I do is pull the plug aquí. Pero ahí... Tienes que to watch a APOC die. Otra cosa que puede traernos problemas en la net es otro netrunner Generalmente las corporaciones o lugares de interés tienen al menos un netrunner custodiando el lugar No solo en la net, sino que bloqueando partes cibernéticas de los personajes o incluso acompañados a demonios e Encontrarse otro runner es realmente complicado Hay que acercarsele con mucho cuidado <risa> Además de la explicación de cómo se combate en la net, el manual nos trae una guía excelente para construir nuestra propia arquitectura y usarla en las historias. Estas arquitecturas virtuales son el equivalente a una mazmorra, y de hecho hasta se usa magia en ellas. Son cuatro simples pasos para tener algo listo en caso de que algún personaje en el runner necesite escabullirse en la net Primero elegir la dificultad con una tabla que te acomode en general todo lo que necesitas Segundo es darle forma a la arquitectura Que es básicamente cuántos pisos de altura tiene Después hay que llenarla con todo lo que queremos Claro que hay ejemplos y consejos como No pongas las cosas más terribles en el piso Y finalmente así que tu arquitectura tenga sentido en el resto del mundo Que tenga forma de algo Tal vez del edificio en el que se está metiendo el runner O algo más complejo y tal vez más significativo como un animal pero esto no es todo, también es posible que el grupo se compre una arquitectura. Están las tablas con precios, defensas, monstruos y otros servicios. Muy útil cuando algún personaje exen quiere ponerle un poco de lujo a la guarida. El net running es sumamente útil e interesante para usar en las aventuras. Este submundo es tiene mucho potencial de historias con todo lo que se puede hacer ahí adentro. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a hacer algo de Cyberpunk, así que suscríbanse al canal para no perdérselo.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 ¡No vas a estar descalzo, ¿Estás ¿Está descalzo? No, solamente no tengo calzado puesto. Esa es literalmente la definición de estar descalzo. Pero traje calzado. ¡No tiene nada que ver! estoy mirando y digo, ¿por qué hay algo blanco ahí? Son mis ciberpanas. Y menos de ciberpanas, te no, de la vida que no te recorres ¿tú? Este es el ejemplo del libro Yo pero Bueno, tienen esos problemas Quedó desactualizado Hay que hacerlo No qué pudo hacer el libro, pensé que un chiste tuyo No, encima es re peligroso Son re peligrosos porque todos los programas que están ahí enemigos Si vos te desenchufas así de la nada Te aplican el efecto a la vez Sin tirar salvación, a tienda, pum Por eso no te puedes enchufar así más. En el se ¿no? Es el, el fan, ya pude retirar. A ver,